Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 250. Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad y que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy y tal como lo vea a Él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Que no vea ninguna limitación en mí. Amén.